¿Te interesa ser más productivo? Quédate y te comento. Según Ali Abdaal, este separa su día por fragmentos, en los cuales le permite a él poder realizar y culminar la mayor cantidad de actividades sin importar cuántas cosas pueda tener en la cabeza. Puede ser que en tu cabeza tengas miles de actividades por realizar pero al separarlo por bloques vas a garantizar poder combinar la mayor cantidad de actividades sin desenfocarte. Sígueme para más consejos.